Estados Unidos negó el visado al 53% de solicitantes dominicanos. El 53.21% de los dominicanos que acudió al consulado de los Estados Unidos de Norteamérica en busca de un visado de no inmigrante, o sea, el visado B1-B2, conocido como visa de paseo, fue rechazado en el 2019. Esto evidencia que por segundo año consecutivo ha habido una reducción considerable de visas americanas para los dominicanos, que de 142.580 aprobados en el año 2018, bajó a 86.649 en el 2019, lo que representa un 55.931 visas de paseo, menos, menos. Lejos de dar a entender que somos expertos en la materia, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los principales errores de los dominicanos a la hora de solicitar visa? Bueno, bueno aquí estuvo con nosotros la, esta la semana la Agueda doctora experta en migración Águeda Vargas y básicamente ya habló de la de los requisitos que debe tener una persona al momento de ir a solicitar una, una visa, eh, tanto de paseo como de negocio, ¿verdad? La B1, B2. Y entonces eh, quedó reflejado que la mayoría de personas no se asesora de manera adecuada antes de ir al consulado a solicitar su visa, pero también la doctora dejó aquí manifestado que la entrega de una visa es de exclusiva... Eh, ¿Cómo se dice? Sí, sí, competencia, sí, competencia. Es una gracia, eh, no es sí. una obligación Y que el consulado tiene el derecho De decirle a usted, independientemente De que califique o, o no, no. Si, usted, si, se, si le otorga la visa O no eh, Entonces, partiendo de esto Entendemos que quizás eh, Esos eh, Cónsules que trabajaron en este tipo de visas que fueron negadas, bueno, pues no fueron del criterio de entregar esas visas o la mayoría de estas personas, de estos que, que no le dieron la visa, no se asesoraron bien al momento de ir a solicitar eh, su visa. Sabemos que eso de la entrega y la quita de la visa es un derecho que le asiste a cada país Hay personas que a veces califican y no se la dan eh, Habrió, Habló ella también de hasta del estado de ánimo del cónsul Exacto Pero ¿sabes? también hay un factor que me parece que es determinante Y son las políticas de gobierno de, también, de un país Y sí, Estados Unidos sabemos que, que es muy estricto con, con los fines que tiene Cuando el gobierno de Barack Obama sabemos que tenía O que eran muy afines y que sus promesas de campaña era muy a favor de los inmigrantes, de los latinoamericanos y, y de un grupo, eh, vamos a decir, o de los LGTB para no usar términos que puedan eh, parecer inapropiados o que busque maltratar. Entonces, en el gobierno de, del presidente Obama se entiende que en nuestro país hubo un flujo eh, importantísimo de ciudadanos que se le otorgaron sus respectivas visas. Sabemos cuál es la posición y cómo es eh, cómo, cuáles son las políticas del gobierno de Trump en torno a estos mismos eh, casos de los inmigrantes y de los latinoamericanos y posiblemente esto hace bueno. o, o, o permita que haya disminu disminuido otro punto y cierro, Fulvio es el tema que tiene que ver con el porcentaje anual de visas que se entrega. Eso está establecido, no es que, ah, que hoy me, calle, me, me cayeron cinco personas bien y, y mañana no. O sea, hay una cantidad determinada por días y por meses y ya al final por años que dice o le dice a las embajadas o a los cónsules, esta es la cantidad de visas que más o menos se estarían entregando. Mira, algo algo está pasando el 18, estaba Donald Trump en el gobierno, estaba, ¿verdad? Eh, y hablar de una reducción de un año a otro. 53%. De un 39%. De un año a otro, tú reducirle un 39% a la emisión de visado de paseo comercial a Estados Unidos y que de pronto eh, vayan... Y que el 65% de las personas que vayan sean rechazadas. Hubo un cambio de, de política inminente. Mira, ahí. me gustaría, Pero ahí radica todo me gustaría, las políticas de gobierno de una nación. Me gustaría ver si, si tenemos la información de cuántos visados de esos fueron negados provenientes de la ciudad de San Francisco de Macorís. Mi experiencia personal en, en, en el estamento judicial, en el estamento del Ministerio Público. Eh, durante todos estos años que yo estuve, sobre todo cuando estuve en la función de Procurador de la Corte, 2004 en adelante, tuve varias reuniones con el Consulado Norteamericano en la capital, eh, precisamente para coordinar trabajos de investigación y persecución en casos de... Nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís los falsificadores de documentos más Mm. Más heavy, como se dice. Sí, eh, la, en la jerga. En la jerga. Sí. Óyeme. nosotros lo más calificados. Sí, nosotros, incluso, mm. incluso. El departamento de seguridad, de quien, con quien tengo todavía contacto en, en, eh, directamente personalmente, el departamento de seguridad del consulado norteamericano tiene lo que, lo que él llama el kit de San Francisco. Mm. <risa> lo tiene identificado. ¿Ok? ¿Cómo la vaina? El kit de San Francisco. O sea, es, la idea es que ellos han identificado que todo el que va con documentos falsos de aquí tiene X tipos de documentos falsos que lleva. Cuando ellos lo ven, entonces le ponen una alerta a ese caso. Y lo verifica muy bien, antes de tomar una decisión. Bueno, el tema... Con okay. el perdón ah, tuyo. Y e, a nosotros. E históricamente nosotros eh, sí, hemos siempre ha sido así. Nosotros tenemos personajes aquí en San Francisco sí, de Macorís. Bueno, voy a decir a alguien que todo el mundo lo conoce y sabe lo que hacía, que es Valerio Olivares. Ay sí, Valerio de, vivía de allá, allá en, la, sin, en Aguacate. Y a Valerio, lo, lo, lo, incluso lo llegaron a apresar en el propio consulado llevando gente, monitoreando gente. ¿Tú y, y, y así como el otro que no lo voy a mencionar porque viven aquí, tampoco quiero... Eh, ya, ya yo no soy Ministerio Público, no tengo que perseguir a nadie, pero eh, sí, ya yo no soy Ministerio Público, tengo que actuar en otra, con otra, en otra tesitura. Pero en definitiva, eh, eso pasa. Nosotros, los franco, los, los dominicanos y más los franco-macorizanos, falsificamos muchos documentos para, la, para ir al consulado. Aquí hay, aquí hay personas que trabajaron, por ejemplo, en el, en el registro de títulos antes... De los cambios que se produjeron con la nueva ley, con la nueva jurisdicción inmobiliaria, que no es lo mismo ya. Esa gente sustrajo las, la, la, el, los formularios de los títulos de propiedad y se, lo, y se lo da a la gente para que se haga un título imaginario y, y lo lleve al consulado. Y cuando tú ves un título, tú dices, bueno, tiene un, una propiedad titulada legalmente y realmente es una falsificación aún un... Teniendo esa, ese formulario. Y han aparecido títulos de ese tipo muchísimo ahí en la fiscalía. Han aparecido. O sea, hay que tomar en cuenta también esas cosas. Eh, pero es como decía: en, en las embajadas, nosotros vemos muchos documentales de estos temas. En las embajadas, o sea, ellos tienen los mecanismos para darse cuenta de casi todo lo, lo que puede estar aconteciendo en torno a una persona que va a solicitar visa. O sea, el perfil, cuando la gente miente o que pone cosas que no tiene, ellos tienen la manera de darse cuenta de que esto no encaja con esa persona que están ahí, que están ahí entrevistando. Otra de las cosas es que eh, tienen toda esa información previa. Usted va con... Usted solicita una... Una cita con anticipación, se supone que hay una evaluación previa ya de cuando usted está ahí en la visita con el cónsul. Saben de lo, con quién están hablando. No? Esas preguntas que le hacen no es de que para, para conocerlo, es para ver si lo que usted está diciendo es verdad, si está de acuerdo con los documentos que llevo. Y un sinnúmero de cosas que se dan en ese proceso de entrevista eh, con, con el cónsul en la embajada. Y una algo que hay que tener bien claro. A veces la gente tiende a sentirse muy mal cuando se le es negado un documento de visa. Mayormente los dominicanos buscamos eh, solicitamos visa a, a Estados Unidos, a Europa. Y esto es algo sumamente normal. Conocemos personas que tienen todas las calificaciones económicas de arraigo aquí en el país y se le es negada. En tanto... Vas a decir algo o estás degustando no, no, no, el chocolate. De, eh, a, pro, a propósito, más que te interrumpa, mm -hmm. eh, disfrutando de este chocolate porque hoy es viernes de chocolate en el programa de mañana. Hoy cortesía de Carolina. Sí. <risa> oh, sí Carolina Medina, creo ¿verdad? que el viernes te toca a ti Fulvio sí, el próximo sí, sí, chocolate. Sí. Me voy a decir lo más. Este es un ah, chocolate ah, presidencial. Ah, eh, este es un ah, chocolate muy orgánico. <risa> es eh, muy precioso. Es un chocolate, este chocolate <risa> orgánico. <risa> que se me botó un poco aquí, mm. pero un chocolate bastante exquisito, orgánico. Mira. El que bebe de ese chocolate se enamora. ¿Cómo? Y... Entonces, eh, qué bueno, yo ahora pues probaré. Entonces no podemos eh, sentirnos mal eh, porque se le sea negada. Cada país tiene eh, sus eh, reglamentos de ceder o no a los ciudadanos. Y como decía... Hay gente que se les negada que cuenta con las calificaciones, otras que uno sabe que no tienen amado ni para comprar el boleto de avión. Sí, claro, sí. Y tienen que hacer el préstamo, que es algo normal a veces, eso se estilos que usted para sus vacaciones eh, se planifique y diga, bueno, voy a ahorrar o voy a conseguir X cantidad de dinero para eh, mis vacaciones de este año del año que viene. Pero no cuenta con las condiciones económicas tal vez para ese visado. Y se dan un sinnúmero de cosas interesantes en torno a lo que son los visados dominicano quiere ir para nueva york así, bueno. es. así es no y, y realmente es importante destacar eso cada país es soberano y tiene sus políticas de migración recibe a quien quiere eh, claro de manera legal recibe a quien quiere y, y rechaza eh, según los criterios de, de, de los cónsules que están en el momento en el que usted eh, va a solicitar la visa Incluso hay gente como que le teme a algunos cónsules wow. se, se oye en los comentarios de eh, Con ese no, mira con este sí eh, Ojalá te toque esto, ojalá te toque aquel Porque sabemos que Como decía la doctora Águeda Vargas acá eh, Eso también depende mucho De la percepción de lo, del criterio Del, del cónsul al momento de Y también de Ya lo decía la, la experta Del estado de ánimo Del de cónsul al momento de eh, evaluar la petición de, de la visa. Pero además a la gente que se asesore, vaya donde haga la Vargas eh, bueno. asesórese bien y ella le va a decir si usted puede ir porque a veces eh, con una buena asesoría usted se evita se evita gastar un dinero eh, si usted no califica hay cosas, que son, hay cosas que son ilógicas. Hay un tipo claro. que tiene 26 años de edad uh -huh. eh, está recién graduado se graduó a los 24, tiene 2 años a los 22, tiene 3 años, 4 años de graduado y va al consulado con una... una Cuenta de Dos millones ahorro. Dos millones de pesos. Una, una cuenta de ahorro. No, suponte tú, medio millón de pesos. Sí. Una matrícula de un carro sí. a nombre de él. Y un solar o lo que. Óyeme, el consul dice: Pero ven acá. Este muchacho que no es millonario, que no tiene una descendencia porque no lo ha manifestado aquí, yo no tengo que partir de la idea de que él recibió una herencia o lo que sea, pues no lo ha dicho. Sí. No ha Y quiere justificar con su carrera de cuatro años que tiene. Medio millón de pesos depositado en efectivo, que tiene un carro que cuesta 4 o 500 mil pesos más, ¿no sí. eh, que tiene una casa. Un, un solar sí. de 350 mil pesos, de un millón de pesos. ¿Cómo diablo justifica eso en tan poco tiempo? Así no es. hay manera. ¿Qué te dice el consumo no, usted no puede viajar. Mira. Usted, lo que, usted malmó todo esto para quedarse para allá. Y ah, esta es, es la idea. O sea, hay que, te, hay que tener un cierto nivel de lógica. A veces hay gente que va con uh -huh, el perdón, uh -huh. de manera sincera. Y bueno, yo lo que tengo son unos chelitos depositados. Pues también. Que sucedió un... mucho, sucedió sí, claro. mucho. Eh, hace unos meses atrás o, o unos años, no, eh, me parece que cuando el gobierno de Trump. Que iba mucha gente, iba la costurera, iba el mecánico, claro. el agricultor, y gente muy sencilla, eh, sin grandes recursos económicos, y le cedían su visa. O sea, eso fue todo un alboroto en muchos sectores. Pero decía también hay que tomar en consideración el asunto de la política. No, eso es determinante. Para mí eso es determinante, las políticas de, de gobierno de un país en, en torno a, la, a, las, a los visados de, para, para la entrada a su nación. Algo que hay que tener cuenta con el tema de, de los visados, la asesoría, a quién visitas a la hora de que te ayuden con tu documentación y todo lo demás. Hay mucha gente que, que es muy usurero, sería la palabra, que eh, busca engañar o cobrar grandes cantidades de dinero a la gente. Generalmente el que anda en busca eh, de, de visa muchas veces no tiene los conocimientos básicos de, de, de lo sencillo que puede ser esto y cree que necesita eh, ir, o, o sea, cosas que tal vez no están a su alcance y que simplemente lo tienen ahí como documentos de que usted es un profesional, su vehículo, su matrícula, una cuenta de banca, cosas elementales, pero que usted la ve muy difícil y le cobran una cantidad de dinero importantísima. Y otro tema, que si te dan la visa me tiene que dar tanto Yo, me disculpan los, los asesores migratorios Pero para mí eso es algo demasiado, vamos a decir no, Pero eso es como el derecho Por ejemplo, hay procedimientos que en el derecho Si tú no te buscas un abogado, eh, es posiblemente que tú falles Y que no lo puedas hacer eh, Porque, fíjate tú, que en, por ejemplo yo conozco prácticamente nada de migración en el caso de que yo necesite hacer cualquier eh, Procedimiento de migración Entonces busco un experto porque está Empapado de lo último que ha acontecido Con relación a las leyes A, a los acuerdos y ese tipo de cosas Por eso básicamente es que se buscan los asesores Claro, lo que hay es bucones afuera Gente que vive tumbando y que vive engañando Y que vive eh, eh, procurando Altas sumas de dinero Para engañar a un la abuso, gente para Y que no al fin y al cabo no conseguir ni una cosa ni la otra Bien, vamos a ver mis amigos Whatsapp